Gracias Amado y a toda la gente que ha estado con nosotros. Miren este dato a propósito de la demanda del cuerpo de, de bomberos de San Francisco de Macorís. En Ecuador, un bombero gana alrededor de 820 dólares y 1.300. En nuestro país estamos hablando de que gana alrededor de 105, al menos en San Francisco. En Estados Unidos, alrededor de 4.000 dólares mensual. Luego del atentado del 9-11... Ahí se dignificó mucho más la labor de estos hombres. En España gana alrededor de 2.500 dólares mensual. Vuelvo y destaco, en nuestro país gana alrededor de 105 dólares en San Francisco de Macorís. A propósito de la desigualdad, de lo poco equitativo que son los salarios en nuestro país, tanto a nivel privado como público, pero nuestro enfoque es el público, ¿Por qué? Porque nosotros vemos los salarios, los sueldos que tienen diferentes instituciones, eh, diferentes representantes. Cuando tú buscas la información y ves que el porcentaje entre un salario y otro es más, no de un 100%, de un 200, de un 300, de un 500%, señores, en comparación con gente que realiza una labor más digna y de mayor importancia en muchos de los casos. Nosotros al principio del espacio hablábamos y hacíamos la comparación de un regidor, que ahí está la, la imagen, que gana 80 mil pesos, que tiene un chofer, que tiene dieta y demás, y que un bombero gana 105 dólares, que gana 6 mil pesos. Eso llora ante la presencia de Dios. Pero no solo es el aspecto local de la sala capitular de San Francisco de Macorís, porque eso se extrapola al país completo. Esa no es la imagen, muchachos. También tenemos nuestro Congreso, nuestros honorables, que yo no voy a cansar, no voy a desmayar de hablar de estos temas porque no es posible, señores, que nosotros ten continuemos teniendo una desigualdad tan elevada de gente que deberíamos nosotros evaluar el trabajo que hacen en ese Congreso a nivel legislativo. Vamos a poner la imagen en amplio porque es que tenemos que empoderarnos de estos temas. Un diputado va a sesión los miércoles, crea normas, entre comillas, fiscaliza, apruebas, aprueban, muchos van a levantar la mano, muchos van a crear condiciones para beneficio propio, hay excepciones como en todo lado lo hay, pero tenemos que un diputado gana 175 mil pesos de sueldo. 35 mil pesos por gastos de representación, esto es viático, eh, pago de teléfono y demás. 45 mil pesos de dieta, del dinero de usted, amigo, amiga que nos está viendo, de nosotros que estamos aquí, nosotros tenemos que pagarle 45 mil pesos de dieta a nuestro honorable diputado. En la provincia tenemos tres, ¿verdad, muchachos? Porque eran cuatro, se fue uno. Tenemos a Henry, tenemos a Nicolás no, era, y, y el del cinco. PLD. Eran cinco. Está Henry, está Nicolás, hay eh, del PLD, eh, eh, está, eh, Jenri, está Nicolás, Dorina, y eh, Dorina. Eh, uno del PLD, eh, a, con, no recuerdo el nombre, pero son cuatro. A eh, esos, eh, allá abajo en... en eh, a, no es a costa, se me ve el nombre, pero bueno, son cuatro. A esos cuatro diputados, a estos cuatro honorables, nosotros eh, tenemos... De, de eh, Rodríguez Ajá, Rodríguez, es, eh, es, es del PLD. No, no, no, del PRM. Del Rodríguez y Lupe y, y Lo que quiero plantear acá es que a estos honorables diputados no que nos representan a nosotros en la provincia, tenemos que pagarle 45 mil pesos cinco. para su cinco. dieta. Tenemos que pagarle un salario de 175 mil pesos. Tenemos que pagarle 35 mil pesos por gasto de representación. Pero tenemos al cuerpo de bomberos que gana 6 mil y pico de pesos. José Luis Rodríguez. Vamos, eh, ah, y ahí debemos de destacar las exoneraciones, que más adelante yo le voy a presentar, señores, las millonadas, las millonadas que se invierten o que compran vehículos en el exterior, nuestros honorables diputados, para recibir ese beneficio de la exoneración, que no es para ellos, porque es muy raro usted ver a un... Diputado a un senado, ¿cuáles son los vehículos de estos muchachos de alta gama como se le dice ahora? Los Bugatti, los... todos esos vehículos excéntricos, no son para ellos esas exoneraciones No son y no hay una fiscalización de esa evasión de ese impuesto que desde ese Congreso, desde esa Cámara Legislativa De manera legal se establece para beneficiarlos a ellos, pero que lo que hacen es venderlos porque no lo usan Vamos a presentarle a ustedes el sueldo, los beneficios que reciben los senadores. Un senador, el representante de cada uno de nosotros, sostenta un salario de 320 mil pesos. 50 mil pesos de gasto de representación. 25 mil pesos de viáticos. 25 mil de Ahí van 100 mil en representación, viáticos y dietas. Van 420 mil pesos, pero no solo eso, Amado, 3.500 mil pesos por cada sesión a la que asisten, es decir, que aparte de que a ellos se les paga un sueldo, un salario, por ir los miércoles a las sesiones, cuando hay... Eh, sesiones extraordinarias o sesiones aparte hay que pagarle los 3.500 pesos para que ellos puedan, es decir tú trabajas aquí en Telenor y a ti hay que pagarte para ir a una o sea reunión del trabajo es muy probable que ese suelo se meta 500 mil pesos entonces, y súmale las exoneraciones súmale esas exoneraciones ese pago de impuestos que ellos no hacen por ser diputados por ser honorables muchos de ellos habría que evaluar la, la labor mm. que hacen Muchos de ellos ligados a escándalo, muchos de ellos que vienen de mundos oscuros como sabemos nosotros, como ha pasado no solo en este escándalo del falcón que se vio ahora, de otros tantos. Cuando tú evalúas sobre esto, bueno, quiero poner esta última imagen para entonces hacer un comentario final. Voy a presentar los 10 congresistas que más han adquirido vehículos costosos de lujo, la imagen como en amarillo muchachos, en 10 años estamos hablando que nuestros honorables han traído a la República Dominicana una cantidad de vehículos en millones, importantísima. Tenemos por ahí, acercamos muchachos, el señor Mariano Montero, es PLD, eh, Fuerza del Pueblo. Esa, acercamos. Eh, no voy a citar los vehículos para ahorrar el tiempo. Este señor Mariano, entre el 2010, en 10 años, trajo a la República Dominicana en vehículos y de, por supuesto exonerados, 16 millones de pesos. Tenemos a Francisco Matos en nueve años, también 16 millones de pesos. Manuel Díaz, 16 millones de pesos. Seguimos. Estamos hablando de que esa cantidad de millones han sido... Beneficiados ellos en exoneraciones, cuando metemos el lápiz, el porcentaje que se ha debido de pagar e ingresar a nuestro país es mucho dinero. Eh, Juan Suazo, eh, 18 millones. Gregorio, 17 millones. Estamos hablando de un lapso de 10 años, 9 años más o menos. El señor Antonio Colón, 17 millones. Juan Plácido, 16 millones. ¿Juan qué? Eh, eh, Plácido es diputado del Parlacén, PLD, Fuerza del Pueblo. Estamos hablando de Jaguar, Lexus, Ferraris, Porches, McLaren, Lamborghini, Aquilino ahí seguimos con Aquilino Serrat, Radamés, Máximo Castro. O sea, tú sumas esa cantidad de millones y, y te vendí. da más de 100 millones de pesos. Cuando tú metes el uh -huh. porcentaje es significativo, pero no solo en el aspecto económico, eh, el impacto que tendría de no recibir el Estado eso, esos impuestos por la exención que ellos tienen, es lo que representa, es la imagen que te da de tantos benditos beneficios que tienen los legisladores en nuestro país, que muchas veces no van al traste con esa labor que se suponen que deberían de, de hacer. Ahora mismo en este proceso, del nuevo gobierno, donde tenemos a un grupo de gente que solo ha hecho levantar la mano para aprobar una cantidad de préstamos importantísimos, como el bendito estado de emergencia, que no termine en la República Dominicana, nadie le importa, porque como ya no hay toque de queda, porque el ciudadano normal, el ciudadano común, lo que le preocupaba era no poder salir después de las 8 de la noche, ya que el gobierno eh, se lleve todos los millones del mundo en gastos no fiscalizados, por un estado de emergencia, ya a la gente eso le vale, no le importa. Ante todo esto quise presentar esa cantidad eh, de dinero que, del cual se benefician, o esos pagos de los que se benefician, nuestros legisladores a nivel local, nuestros legisladores a nivel nacional que supuestamente nos representan la desigualdad y lo poco equitativo que son los, los sueldos en nuestro país, de gente que sí merece ganar, de gente que sí se le justifica un sueldo digno, de gente que no debería de estar pasando miserias por un seguro médico, por un bendito Congreso que por cuatro años en un periodo ya puedan estar, eh, ya son válidos para pensión. Pero ¿y cómo es esto? Cuando tú como maestro, como médico... Tienes que durar 20 años. Tienes que tener una edad de 60 años por encima. Ya cuando estás acabado, cuando estás agotado, cuando estás enfermo, cuando tus energías no te van a permitir disfrutar de un retiro decente. Que no sea Radame Camacho. Que no sea Radame Camacho. Sí, porque Radame sí Camacho no, porque ese. De ponerlo a dar esa, esa materia aprenda siendo profesor sí, hacia, a acumular hacia, hacia. 3 mil millones de pesos está en el debate millones, eh, lo que dijera Eduardo Estrella ah, como mira. presidente del Senado de que hay que regular en un momento determinado Eduardo Estrella refería que había que eliminar señores no se trata de regular es que hay que eliminar esas exoneraciones es que hay que eliminar todos esos benditos beneficios yo me niego totalmente a que cada uno de los que estamos aquí usted que nos está viendo tengamos que pagarle 45 mil pesos de dieta a un un buen, a, a, a un legislador, Así es. pero ¿y qué es esto, señores? Vamos a empoderarnos con estos temas. El dinero del pueblo que debe de ir a otros aspectos de mayor importancia, como salud, seguridad o educación o a reparar las escuelas. No se puede ir a darle vida de reyes a esta gente. Gracias, Carolina. Muchas gracias.